todo el mundo pues nada hoy os traigo un fallo que me he dado cuenta con los guerreros ¿Ari? que les da más tres de ataque solo por subir a la dada de gorrilla, no, no, no, no, la hay No hay nada en la civilización que más dé más tres ni en los aztecas que también he visto que pasa tampoco Digo, aquí tiene más cuatro ya, pero eso es luego Cuando le pone esto, se ponen más siete ¡Dame ¿Sí? ¿Sí? ¿no como veis, no está mejorada la primera de mejora de infantería, más 1 no, no se lo voy a mejorar para no, para no liaros, si no se pondrían más cuatro. Ah, me he dado cuenta porque le he dado a empezar a dar a los castillos y serían 4 más 4 ya del tirón pero si las forja se lo da uno, como esto es posible, y la civi no tiene nada para mejorar y esto, si no me equivoco, pasa con los incas, aztecas y mayas Acá. Y los mayas. ¿Vale? Ya, que tienen gorrilla, que tener la tú los vida, cada uno tiene una Ya, tú los tienes. Ya, tú los tienes. Ya, tú Ya, el primero ¿no? Salvo Ari, te voy a hacer una otra buena para que... ¡Jay! Que solo afecta el problema. ¡Vaya! un pues solo avanza. ¡Mío! ¡Saiyorichi! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! como una criada Jay, Jay, Gorrilla Jay, Jay, yeah. yeah, paso de decirte castillo y enseñártelo porque es lo mismo así que J, nada, a ver si lo arreglan porque vamos, uff, las traeis por la cara así como un unceo con un explorador de águila ya te digo